Hey, bienvenidos a clase Messi. Yo soy Messi. Me voy a hacer un maquillaje impactante y clase. Aquí te dejo unas imágenes de cómo quedó. Si te gusta, quédate para que veas cómo lo hice. Me voy a corregir el color marrón de mis ojeras y por aquí que también tengo unas zonas marrones. Esto contrarresta y bloquea el color marrón fuerte de mis ojeras y ahora que me ponga la base la base no va a tener tanto problema para cubrirles y como base voy a intentar hoy con el color F11 de Conceal and Define de Makeup Revolution he estado ligando la F11 con la F12.5 me veo muy oscura en la cámara yo pienso que era la iluminación porque estaba probando otra iluminación, otra manera y hoy estoy probando otra manera porque acabo de Cambiar, como pueden ver, mi background es diferente. Bueno, estoy probando, todavía tal vez no es perfecto. Voy a poner un poco de este concealer y lo voy a estar ligando con este otro concealer que me queda muy claro, que es el de la base, el de la misma línea de la base. Hice un video ayer, lo subí ayer, probándolo por primera vez. Y si lo quieren ver, les dejo el video al final de este video. Creo que esta liga de los dos es bastante buena. Es un color bastante bonito. Porque el de LA Girl es un poco muy amarillo. pero solo un poquitito por aquí. Y, aquí y voy a estar usando este polvo de chanel Vital Lumiere con una brochita grande y flojita para ponerme poquita cantidad. Luego de aplicarlo a toquecitos, barremos el exceso. Ahora me quiero hacer las cejas. Voy a usar este bronceador. Del cual hice un video hace como dos días probándolo por primera vez también. Voy a experimentar un poquito con la técnica que voy a usar algo que se me ocurrió voy a tomar con una brochita un poquito plana pero también un poquito floja y me voy a formar un arco como si estuviera haciendo un cut crease exactamente lo que tenía en mente, está comenzando bien el asunto, es una manera que se me ocurrió para que el cut crease sea más fácil de hacer y sin usar concealer, bueno, ahora tengo los dos arcos ya hechos y vamos a proceder Ahora debajo del arco, de una manera con este pincel pequeñito bien nítida me voy a dibujar una línea usando este color marrón, rojizo, color ladrillo. Ahora voy a agregar con una brocha más grande por aquí más cantidad del mismo color y solamente de la mitad hacia afuera del párpado móvil y me llevo esta sombra hasta el párpado inferior también aquí voy a tomar un poquito de esta sombra y la voy a colocar en esta zona del párpado móvil forma así puntiaguda no me convence tanto fue una prueba voy a redondear esta área intensificarla más que okay, este marrón me está ayudando voy a tomar un marrón de otra paleta este sí. Este delineador azul, este de Isadora y se llama Tropical Blue 62. Como rubor me voy a poner Sahara de Slick. Siento que me pongo me pongo me pongo y no lo veo. Y en los labios no tengo ni la menor idea. Este es de Dior. Tengo el pelo tan parado que no quede por la cámara. Chicos, espero que les haya encantado este video y si es así, regálame un like y suscríbete a clases y te veo muy pronto porque estoy subiendo videos casi todos los días. Chao.